a todos, eh, son las 8 y cuarto de la noche. Eh, y nada, hoy un episodio, esta semana un episodio doble. Eh, lo que vamos a, a hacer hoy es aprender a bluegrassizar. Eh, ¿A qué me refiero con bluegrassizar? Pues se refiere, me refiero a coger una melodía simple y agregarle adornos para que suene con arreglos de bluegrass, ¿vale? Esos adornos van a ser, pues, lo que ya sabemos, rolls, Licks típicos de Bluegrass y todos las, las, las, los clichés típicos que se suelen agregar a, al Bluegrass. Hoy nos vamos a ocupar de una melodía muy sencillita y vamos a ver cómo podemos darle un cierto aire de Bluegrass a esa melodía. Vamos al Lido del Montepito. Bueno, ¿en qué consiste el truco del Almendruco? El truco del Almendruco está en coger la melodía y adornarla con rolls, con Licks, con lo que se nos vaya ocurriendo, con el acorde. ¿Vale? Y eh, vamos a coger algo muy sencillito, que es el Wilder Circle Being Broken, que es un tema que seguramente conoceréis todos. Si estáis medio interesados en el Bluegrass, seguro que, que lo conocéis. Y la melodía es súper simple y, y es susceptible de meterle arreglos de todo tipo, ¿vale? Entonces, la melodía. Will the circle be unbroken. ¿Vale? Esta es la melodía. Estructura de acorde. La típica de todas las canciones bluegrass de... Bueno, todas no, pero vamos, muchas canciones bluegrass. Que es Sol. Will the Sol, cuarta, eh, la, la tónica, la cuarta, do, sol, sol, re, sol. ¿Vale? Bueno. Y ahora nos vamos a dedicar a meterle aquí licks y meterle adornito. Corto, por si bueno, me equivoco. pues eh, tenemos la melodía, una melodía muy, muy sencillita. Y lo que vamos a hacer es eh, ir sustituyendo notas de estas al aire que, que, he ido puesto, que he ido poniendo, que he ido puesto, que he ido poniendo, por... Eh, notas pulsadas Leaks eh, Y tonterías variadas de ayer y hoy Entonces Empezamos con ¿Vale? Entonces en vez de tocar este sol Puedo tocar este sol Y eh, esto me da pie a hacer un slide Me da pie a hacer un slide Con, con un vale de manera que tengo la siguiente parte de la melodía era en vez de meter esta nota puedo meter esta nota y esto me va a dar más o menos pie a lo mismo Un slide desde el 2 al 4 pulsando a la vez la, la, la tercera y la segunda, y ahora viene esta parte. Ya meto el acorde do, entonces puedo hacer. De dos, y estoy jugando, y acabo dejando la cuerda al aire, y sigo con el rol. Vale, ahora vuelvo a repetir. Y entonces esta cuerda la puedo pulsar aquí, ¿vale? La puedo pulsar aquí, no, esta nota la puedo pulsar aquí más que esta cuerda. Entonces eso me permite hacer, ¿vale? ¿vale? Que es un hamerón 2-3 forward roll con, con las cuerdas segunda y primera y la quinta que la quinta siempre está ahí uh, se repito todo <música> Tag ending, ¿vale? Esto se llama esto tenetito ten, son un tag ending, que no tiene ningún sentido musical, simplemente adornar. Repito todo. <risa> habéis fijado la primera vez he metido un re mayor y la segunda he metido un re séptima todas entran vale incluso en vez de meter el el do, may, el do mayor puedo meter el do séptima así de manera que quedaría vale este sería el do séptimo Parte del 2 séptima que completo sería así, pero como esta cuerda no la voy a tocar, pues como esto también entra, ¿vale? Ya estoy empezando a meter variaciones. No, si nos quedamos con lo sencillo. y ya está vale ya variaciones en vez de tocar esto también puedo tocar en vez de este re séptima perdón reséptima dos séptima puedo meter este que bien tocado es, es eso es es muy difícil esto. ¿eh? Parece que no, pero es difícil. No. Porque lo que hago es cambiar del, del backward al forward, pero en medio. Entonces hay una nota crucial ahí que sí que la tengo que tocar bien. Eso es. Pero eso a toda hostia, eso a, 3, a 270 bits por minuto. Y bueno, y ya está, ya os lo trabajáis vosotros. Eh, recordad, si, si puedo poner en vez de esta nota, puedo poner esta. Si puedo poner roll, si puedo poner un leak, Siempre que haya un espacio, siempre lo puedo rellenar con un, con un tag ending o con cualquier tontería esta. Y así es como vamos, vamos creando el sonido y el... Y el digamos y la forma de tocar de bluegrass típica. Venga, hasta ahí.